El Espíritu Santo es nuestra guía. También se le dice acusador del pensamiento, porque pasa nuestros pensamientos erróneos a pensamientos correctos. Él está en todas partes. Él es el mediador entre la realidad y la verdad. Es eterno. Nos muestra la verdad de las cosas. O es amor o es miedo. Es o no es. Es una voz que habla por Dios. Él es un gran amigo. Nos guía si tenemos duda. No lo podemos ver, pero le podemos hablar. Le puedes decir, «Espíritu Santo, me siento triste, no sé por qué quiero llorar». Y Él está ahí para abrazarte y con su amor en ese momento te cambia a un estado de paz. Él puede hacer tantas cosas que ni nos imaginamos. Si conversamos con Él y lo conocemos, podremos ver cosas que ni sabíamos como los milagros que suceden a cada instante, o el perdón cuando te libera de esos pensamientos de sufrimiento o escasez. El Espíritu Santo es Dios, agarrémonos de su mano y no lo soltemos. Entrégale tus percepciones erróneas, Él cambia esa idea de enojo o sufrimiento. Abrázate con el Espíritu Santo, Él nos guía en cada detalle, hasta en lo más oculto que está dentro de nosotros. Él nos libera de ese pensamiento erróneo, nos perdona de las ideas erróneas. Él siempre te abraza, es un gran regalo que Dios nos dio. Conversa íntimamente con Él como si fuera tu gran amigo. Háblale, háblale, Él siempre te escucha.